Cuando estaba nuestro amigo Franklin, que en el día de hoy el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se va a dirigir al país después de en el día de ayer participar de ese consejo de gobierno ampliado donde participan todos los ministros. De, la diferencia de, de las diferentes dependencias del Estado, y hoy se espera que el Presidente nombre Medina pues anuncie medidas más medida. estrictas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Con respecto a la situación Mira. del COVID-19 que está afectando a la República Dominicana y que pudiese eh, aumentar este tipo de situación en el país. Mira, Víctor, eh, yo creo que eh, una de las medidas que se le ha criticado al Estado desde el primer contagio o oh, después que se vio el mundo en amenaza total y si ustedes se fijan eh, los Estados Unidos hace una semana o unos ocho días que tomó sus medidas y, y probablemente vienen medidas más fuertes según Trump para impedir eh, eso y las personas la, los, se, está, se están trabajando los más necesario posible casi todo el mundo está eh, albergado en su casa y eh, sabemos que esta es una economía muy difícil, porque esta es una economía que depende de la impronta, de la, de la gran mayoría de, no, de nuestros dominicanos. Eh, están <coughs> Trabajan, en el, comen en el día a día, o sea, trabajan hoy para comer mañana. O sea, el 70% de nuestra, de nuestra gente vive de la economía informal. Ahora bien, el, el de, esta es una medida que hay que tomarla porque estamos hablando de, de un virus nuevo, de una contagiosidad extrema no letal tampoco hay que también hay que hay que hay que decir que no es tampoco un, un virus que tiene una letalidad muy alta pero eh, le voy a decir algo un muerto es un muerto y es un ser humano o sea no es, eh, uno que sea tiene importancia verdad además la, la, pero, la, eh, esta participación serio del presidente en el día de hoy ha creado grandes expectativas eh, porque estamos seguros y conscientes de que las medidas que se van a tomar a partir de hoy eh, van a ser todavía. So, con, tienen que ser mejores más, que las que han tomado. Claro, más estrictas. No, no. Las que se han tomado están correctas. Lo digo, van a ser más estrictas porque, por ejemplo, visto, de lo, hecho, azul, lo más pues, azul lo oí lo yo, yo ayer. Yo no sé si es verdad, pero oye eso sería un el absurdo más grande. De la guardia y la policía no, va eso, a visitar casa porque Eso, se, por casa. eso, se, eso, eso se, es como una estupidez. No se, eso se dejó ¿Y? sin efecto. Pero, pero, pero, se, pero se pensó. Está bien, bueno, pero ¿Mm? se rumoró. Lo importante que eso yo es digo estupidez. es lo que pueda decir el presidente en el día de hoy y que el país completo esté atento y pendiente de esta alocución, además sobre todo, <coughs> perdón, sobre climática. todo, sobre todo, eh, a, a las medidas que se puedan tomar y que nosotros como ciudadanos podamos acatarla al pie de la letra porque es lo único que pudiera eh, eh, contribuir a que este virus, Sergio, pudiera Mira, ser no menos, menos, menos catástrofica de hecho ya esas acciones sí. se han tomado están suspendidas todos los eventos donde sí. haya aglomeración de muchas personas, por ejemplo, los eventos deportivos sí. que son los más comunes, comunes, el asunto de los gimnasios, también que asiste Pero, muchas Víctor, personas, Víctor. todo eso todo eso hasta el momento, toda esa medida que ya, tú estás diciendo. Ya o sea, quien la ha tomado es la misma persona. Por el, presta, no el Estado. Pero lo que te quiero decir... El Estado no ha tomado ningún tipo de medida. Pero lo que te quiero decir, señor, es que ya esas acciones que se han ido tomando y hoy la alocución del presidente, pues, pudiera poner la tapa al pomo ya siendo, siendo más estricto. ¿Me entiendes? A poner, vamos a poner que en el caso de educación. Educación Superior se ha manifestado mandándole una carta a las universidades, a que hagan... Eh, el, eh, clases presen no presenciales y, y, y o presenciales dobles, o sea, que tú eh, se recibas clases a nivel de por la web y clases una vez a la semana. ¿Lo han hecho? No, lo hicieron las universidades. La, el, el recogerse a su casa de muchas personas y no ir a los trabajos ni a las ¿Lo han, hecho, lo, ¿lo han hecho las autoridades? No, lo han hecho las personas de manera... Con la orientación sí, internacional. Sí, pero hoy es lo que te quiero decir. Eh, eh, que eso no se haya hecho de manera estricta, como, como entendemos nosotros que debió haberse hecho, fíjate que en todas las alocuciones, las participaciones, las ruedas de prensa que han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, ha estado la participación de las representantes de la OMS y de la OEPS. de manera que esa se le, le ha dado seguimiento a esa parte. De hecho, eso que estamos diciendo ayer, cuando lo decía, cuando intervenía la representante de la OMS, hacía esas recomendaciones. Asumo que parte de eso es lo que va a decir el gobierno en la noche de hoy. <coughs> o sea que las medidas que se han tomado y las que no se han tomado han sido bajo la supervisión del organismo internacional que tiene control sobre las medidas que deben ser tomando que nos a nosotros, fue lo que tú dijiste al principio, la <risa> Antagracia. Entonces la virgencita de la antagracia que nos ha salvado a nosotros, claro, nosotros ¿sabes no, por, no ¿Sabe so por qué? porque <risa> el que ve el video que hace, que hizo Edi Feble a la persona de, de, de Villarriba, te dice todo te dice, tú lo ves tú lo oyes, de, de, de cabo a rabo y te dice, ya me bromé porque fueron las autoridades de, de salud pública que, que si le dieron ese seguimiento errático a ese caso no fui yo, ni fuiste tú pero yo no creo que este sea el momento, Sergio, para, para, para tal vez eh, cuestionar lo que no se hizo. Afortunadamente, ¿verdad? Eh, como tú decías, una vida que se pierde es una vida. Una vida. Y eso, ya, ya tenemos el primer el primer eh, eh, eh, muerto eh, eh, producto del COVID-19, pero todavía no hay. No, no, hay, no hay una, una certeza <risas> segura, pero eh, según. Eh, este paciente ya era un paciente inmunocomprometido, Además, y que fue... tenía, un, tenía el, el virus del VIH positivo y tenía una, una tuberculosis. Y que fue producto precisamente de, de, de las complicaciones como dice que sí. tenía. Eh, murió de bueno. COVID-19, pero ya era un paciente con sí. VIH, sí, un no, paciente no, tuberculosis. Totalmente, totalmente. O sea, que era, eh, ¿cómo se llama? Inmunocomprometido. Correctamente. Eh, pero, en conclusión, lo que yo quiero llamar la atención es que debemos de estar pendientes eh, sobre la medida que se vayan a tomar sobre todo cumpliéndola al pie de la letra porque es la única forma de nosotros contribuyendo todos de lograr claro. que sea menos catastrófica esta situación Mire, porque la, de hecho la mejor medida ya estamos que siendo impactados Sí. si usted no tiene que salir Obligatoriamente, si, por, si no, no hay una necesidad de usted salir por lo más correcto entonces que en su casa. trabajo y hay cosas que en la casa que usted tiene mucho cuando no lo ve y, evit hacer, claro. y evitar ese contacto donde haya eh, muchas personas y, y de irnos, tenemos, tenemos, tenemos, quiero que podemos decir algo tentativamente porque el presidente va a hablar no pero nos va vamos nos queda medio programa okay ¿sí? es, eh, estos supuestamente son los establecimientos que se van a tomar en caso de, de, de contagio tenemos que el hospital Marcelino Vélez, en Santo Domingo, ¿verdad? el hospital infantil Robert Ricabral, en Santo Domingo, hospital Félix García Goico, en Santo Domingo, hospital regional docente Juan Pablo Pina, eso en San Cristóbal, donde yo pasé dos años, ¿eh? muy buen hospital, digo en esa época, hospital Cabral Ibaez, Santiago, hospital Ricardo, Ricardo Limardo, eso en Puerto Plata, en San Francisco Macorís tenemos el Federico Lavandier. Ahí que yo me quiero detener. ¿Está el Federico Lavandier en condiciones de, de, de albergar? ¿O lo van a poner en condiciones? Porque deberían de ponerse, ponerse en eso. No es cuando abre el presidente, si ya tienen esto como proyecto. ¿Tú me estás haciendo una pregunta a mí? Claro. Yo o, estoy pregunta, no, no, pues yo no, soy yo no soy representante del gobierno, tú me estás haciendo la pregunta. Pero, eh, eh, si me hace una pregunta, si está el hospital, para que se entienda, que mucha gente no sabe cuál lo que lo que es. Que el que trabaja, hospital, De lo que trabaja el médico <coughs> La bandera. alguien que te Es, usted el, es el hospital. O el enfermero, lo que sea. Sí, pero para que la gente sepa, Sergio. Con decir el nombre, sí, sí, ¿usted lo sabe? Este, es el hospital del seguro, después del estadio la, Julián Javier. Sí, sí. Ese es el hospital La Bandier, que dice sí, cerca de, de, la, de sí. la. Si usted pasa por ahí se puede la dar ganadería. cuenta. Si la, está, la condición, está, se, se puede dar cuenta si está en condiciones. Sí. Yo, no, yo cuando lo vi yo dije, bueno, como yo no voy a ir, bueno, no, no yo tengo yo, hospital, tengo, yo tengo que preguntar. Bueno, yo tengo tres días que, que mm. iba, iba para la salida. Bueno, Almanzar, Almanzar trabaja allá, debería, yo le voy a hacer. Ah, sí. Tú tienes que llamar al, al, al, al director, al provincial o al, al encargado de yo salud ni sé pública, ¿Cuál ¿no? es el director de ese hospital? Para, para no, no, yo no digo al director. El director no tiene nada que ver con eso. Es al, al, de, al jefe de salud pública de, de ah, la, no, la, la. El, el doctor. Jefe, el amigo tuyo. Juan Federico Garabo. entonces a él, es que debemos, mucho, a él es que debemos, a es que debemos Vamos a llamarlo. Nos queda una pausa. Vamos a llamar al doctor a ver si ya está incondicional. Eso es importante porque ya tenemos. Ese listado que tú acabas de leer, serio. Eso es importantísimo. ¿Quién quién suministra ese listado dice de establec hospitales. establecimiento de habilitar pero el Pero quién, quién, no, quién, la, el, mira, la salud pública, salud pública. Ah, ¿sí? sí, para que sea oficial, porque lo estamos diciendo, no, no, pero el... estoy diciendo que puede cambiar. Porque el... entonces, que lo que dije, son los hospitales, ¿los son hospitales donde se van a habilitar para asistencia del COVID-19, ah, que se van a habilitar, si sí, sí, se van a habilitar, que se van a habilitar. Sí. Entonces, bueno, conocer el tratamiento, porque o sea, no estamos por sí. algo, algo bueno de eso. Ya tenemos donde va a haber una habilitación, tú me entiendes. Que, que eso es importante Y si tú te fijas, en Nagua está el hospital Carlos Zafra El hospital de Nagua sí. ¿sí? El hospital Jaime Sánchez de Barahona Hospital General de, los, de Especialidades El eh, único pueblo de lo que tú mencionaste Que, que tiene no, hospitales no, no, el único pueblo todo. que tú mencionaste Es el nuestro, que es, de ahí, que es el del de, antiguo hospital del seguro Y que tenemos el San Vicente sí, sí, no, Por sí, los exacto. otros pueblos que tú has sí. Los hospitales Ariti de Fiallo Cabral en La Romana Hospital Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana. No creo que hayan dos hospitales. Eh, no, San, no, eh, no, el Simón Strider de Azo. Ahí hay dos hospitales, que está el japonés y el, el Strider. Ah, bueno. Eh, ahí indica que nací yo, dijo mi mamá. Hospital Luis eh, eh, Luis Bogar, eso en Valverde de Mao. El Morillo King de La Vega. Y Hospital Carlos Roja Badía. Morca. En La Vega hay dos, que es el Morillo King el traumatológico. Entonces, mire, señor, entonces, vuelvo y digo. Nosotros nos dan la... Hace unas dos semanas, entonces nos dan la razón ahora le dijimos que los las, infe las infecciones no recuerda se acuerda se recuerda que yo te lo dije no, no se acuera? dice recuerda que yo te lo dije no se ¿Sí? dice señor. decía Ramón Vázquez ¿cómo, cómo eh, yo todo. te lo dije no qué sé, porque eso por no estoy bien así ah, exactamente pero, exactamente. Sí. pero nosotros eh, hablamos en este en este programa de que las infecciones ese proceso viral así no se trasladan efecto si sino se tratan en las mismas zonas donde eh, tienen su eh, donde son afectados sí o no entonces, con esta medida, yo felicito, porque se van a tratar los pacientes en su zona. Entonces, lo va a mandar de un lado para otro. Así es. ¿Mm? Bueno, serio, vamos a una breve pausa, porque en, en esta breve pausa vamos, vamos a intentar comunicarnos con nuestro querido amigo, sí. el doctor Ángel Federico Garabó, para que nos diga, eh, sí, ¿En cierto. qué condiciones está el hospital? Dime el nombre, serio, Lavandier, ¿cómo? Eh, Federico Lavandier. Federico Lavandier, antiguo hospital del seguro aquí en San Francisco de Macorís. A la pausa, ya regresamos.